Yo en mi trabajo del día a día me dedico a, a la dirección y organización de, de todos los procesos del día a día de los diferentes departamentos en, en lo que es estar en, en la oficina y sobre todo a pensar y al desarrollo de, del producto. Soy un poco el, el, el encargado de esa visión ya medio técnica, medio de marketing de hacia dónde hacia dónde vamos con, con el producto, eso es un poco mi, mi labor y a nivel personal pues intento ejercer un liderazgo un poco, un poco más técnico, distinto de, del de un CEO, en el que pues, intento ayudar a, a, a la gente con la que trabajo a crecer profesionalmente, a solucionar sus dudas, a formarles y, y demás, y que se sientan un poco arropados en, en esa parte del de liderazgo. digamos Bueno, pues un poco en, eh, en contraposición de lo que dice Javi, él aporta liderazgo técnico, porque lógicamente él es más técnico y yo soy un poco más pues, el que aporta quizás más la pasión más sin control y, y un poco pues, esa parte más emocional de la empresa, de, de, de tirar de la gente, de motivar al equipo, de ser ambiciosos, de, de poner ese punto emocional que, que te hace pues, llegar a los objetivos pero sin la, sin quitando un poco la parte técnica, entonces en, yo en mi día a día pues me encargo de elaborar la estrategia, de hacer el seguimiento, de ir eh, adaptándola, de, de ir pues eso, pivotando un poco según voy viendo las, las diferentes KPIs que nos ofrece el mercado, que nos ofrece la empresa, entonces yo me dedico básicamente a la parte estratégica. Pues una porágine cada día. Todos los que, los que lo conocen y si no lo podéis ver en su canal Newsan Daily Business, eh, veréis que es una persona eh, pues con muchísimas ideas frescas cada día, haciendo cosas nuevas sin complejos. Eh, le da igual lo que piensen los demás, él tiene sus ideas y, y eso es lo que lo convierte en un líder, ¿no? que, que realmente no, no se va fijando y copiando a los demás, sino que él es el que marca la tendencia, tanto dentro de la empresa como como en otros stakeholders con los que trabajamos. Pues la verdad que muy bien, ya llevamos muchos años trabajando juntos, casi desde que salió de la universidad eh, y sin el casi. <ríe> y la verdad que muy bien, pues porque nos, desde el primer día nos hemos compenetrado mucho y, y la verdad que él siempre ha sido como la mitad que me falta a mí, porque pues yo soy, pues eso, pues a nivel técnico pues soy muchas veces un cabeza loca, no sigo, no me adapto muchas veces a las normas, a los procesos y tal. Y pues la verdad que desde el primer día que he trabajado con él ya desde hace seis años, pues es un complemento para mí perfecto pues porque él me aporta toda la, todo, todas las, mis carencias, eh, están en, en él construidas y, y para formar un equipo pues es esencial. Oh, No, yo... No, no, no. hoc <laughs> <laughs>